Oremos. Amante y cariñoso Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de entrar en las horas de tu día santo. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y en este momento estamos congregados ante tu presencia, Señor, para darte la gloria y la honra que tú mereces. Que sea de bendición para ti, Señor, y para cada una de las personas, y que el mensaje pueda quedar impregnado en nuestra mente y en nuestro corazón. Por pedírtelo en el nombre de ti, hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. ¿Cómo nos encontramos en esta mañana? Fresca, cálida, una mañana soleada porque ya está saliendo el sol, aunque hace un poco de frío afuera. Estamos a 11 grados casi. Me siento muy contento, muy privilegiado de poder estar con ustedes para poder estudiar y meditar en la palabra de Dios, específicamente meditar en la vida y en la obra de Moisés como lo iniciamos desde el día de ayer con el mensaje de, de Miguel Patiño, ¿verdad? Y la etapa en la cual yo me quiero centrar el día de hoy es cuando Moisés se presenta ante el faraón con su hermano Aarón, cuando Moisés va a y le pide al faraón, le da la encomienda que Jehová les había mandado. Nosotros conocemos quién fue Moisés. Nosotros sabemos qué fue lo que hizo. Los múltiples nombres que se le da. Moisés fue el hombre escogido para poder traer redención al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Dios eligió a Moisés para poder guiar a, a los israelitas del cautiverio de Egipto y poder llevarlos a la salvación en la tierra prometida. Moisés es reconocido como el mediador del antiguo pacto, pero también se le conoce como el dador de la ley. Pero para que Moisés pudiera llegar a tener todos estos títulos, para que pudiéramos eh, tener en Moisés un líder y seguirlo como ejemplo, Tuvo que pasar por diferentes pruebas. Tuvo que pasar por momentos en los cuales ya no, ya no sabía qué hacer. Por momentos en los cuales las fuerzas se les acababa. Entonces, Moisés enfrentó esos momentos que si nosotros los tuviéramos que vivir hoy en día, es muy probable que tiraríamos la toalla en primera instancia. Es muy probable que nos daríamos por vencido. La nación de Israel... Fue esclavizada cruelmente en Egipto y Dios llamó a Moisés y a su hermano Aarón para que se presentaran ante el faraón y le exigieran que dejara ir al pueblo. Cuando Moisés va y le dice al faraón lo que Dios les había pedido, Moisés se lleva la sorpresa de la respuesta del faraón. Y vamos al capítulo 5 en los versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Qué bonito se escuchan las hojas de la escritura para buscar el texto, ¿verdad? Dice de la siguiente manera. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió, aquí es donde vemos la sorpresa que se lleva Moisés. El faraón respondió, ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aparentemente el faraón ignoraba conocer el nombre de Dios. ¿Quién es ese para que yo le obedezca? ¿Quién es ese para que yo le haga caso y, y libere a los que están trabajando para mí? a los que están construyendo mis edificios, a los que están construyendo mis estatuas. Yo no los voy a dejar ir porque no conozco a ese tal Jehová. El, el comentario bíblico nos menciona que el faraón ignoraba quién era Jehová o aparentaba hacerlo. Podría saber que el pueblo de Israel tenía un Dios en el cual confiaban, pero el faraón no se preocupaba por eso porque en su mente estaba de que si su padre y su abuelo habían tenido por tantos años al pueblo de Israel trabajando para ellos. Quiere decir que su Dios no estaba tan pendiente del pueblo. No se preocupaba por los que le pasara o por lo que no le pasara. Así que el faraón simplemente les dijo que no los iba a librar y que los iba a seguir manteniendo porque no conocía a ese Jehová. Él se sentía una persona superior a cualquier dios extranjero, inclusive Jehová. Este faraón que tenía el corazón endurecido no prestó atención a la petición de Moisés y simplemente les dijo, ¿saben qué? Retírense de mi, de mi palacio, retírense de mis puertas, regresen a sus actividades, dejen de perder el tiempo. Moisés y Aarón se fueron tal vez... Eh, con tristeza porque pensaron que sería una tarea más sencilla. Pero se retiraron confiando en que Dios iba a cumplir el propósito que tenía para ellos. Tal vez Moisés en su mente pensando que Dios le había dado esa encomienda. Pensando que Dios ya lo había llamado para poder ir ante el faraón. El faraón iba a acceder de inmediato. No pensaba nada más. Ok, Dios me está llamando, yo voy, voy a hacer mi parte, le voy a, a presentar al faraón la exigencia de Dios y el faraón va a acceder y ya. Y me retiro, me regreso a mis actividades normales, regreso con mi esposa, con mi suegro, a apacentar a mi, a mi rebaño tal vez. Pero no fue así, se llevó la sorpresa de que no fue así. Si nosotros vemos en el capítulo 4, en el versículo 21, Jehová le dice a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Tal vez a Moisés se le olvidó esas palabras, no iba a ser una tarea tan sencilla como él pensaba. Y si nosotros seguimos... Analizando los textos de, después de esta petición, vemos que el faraón, después de que Moisés se retiró de su palacio, llama al jefe, al cuadrillero que estaba de, de guardia y le dice, ¿sabes qué? A partir de hoy ya no le vas a dar más paja al pueblo de Israel para que, realicen, para que hagan los ladrillos. Ya no se las des, que ellos vayan por su cuenta y, y recojan la paja y que sigan su trabajo. Que hagan eso, pero en el, con la diferencia de que tenían que seguir produciendo la misma cantidad de ladrillos por día. No podían bajar su productividad, tenían que seguir laborando como hasta ese momento lo habían hecho, con la diferencia de que les estaban imponiendo más trabajo. La esclavitud para el pueblo era agonizante, era terrible. Pero ya sabían cómo adaptarse a ella, ya la sabían llevar. Pero cuando el faraón les impone más carga, ya no sabían qué hacer. Ya estaban cansados, la productividad disminuyó. Porque ya no les estaba dando las energías para realizar el trabajo. Moisés, quien inicialmente había llegado para dar esperanza al pueblo. Resulta que esa esperanza no se hizo realidad. Resulta que no se había cumplido como Moisés les había dicho, simplemente pensaban que su liberación iba a ocurrir prontamente, que después de que saliera Moisés, Moisés iba a salir con la noticia y les iba a decir al pueblo ya somos libres, vámonos a alabar a Dios. Pero no fue así, no fue así, resulta que la esclavitud se volvió más pesada, más, con más carga. Ya más difícil, más dura. El pueblo se enojó en contra de Moisés y él ya no sabía qué hacer. No pensaba que sería una tarea tan difícil. Y es por eso que el día de hoy yo quiero analizar tres aspectos de la oración que Moisés le hace a Dios. Una vez que todo el pueblo va y se queja con Moisés de la pesada carga que les están imponiendo. Moisés acude al único con el que puede ir. Va hacia Dios, hacia Jehová y le expresa todo lo que el pueblo ya le había descargado. Yo no sé cuál fue el tono con el cual el pueblo le dijo a Moisés eh, todas las, las cosas, las inquietudes que tenían. Se lo pudieron haber dicho de una manera dura, ruda y Moisés se sintió mal. Porque él les había prometido liberación, porque así Dios se lo había dicho, pero no ocurrió así. Entonces... Moisés corre hacia el Señor y esa es la mejor decisión que nosotros podemos tomar cuando estamos ante una situación complicada, una situación difícil, ir hacia nuestro Dios. Pero la manera en la que Moisés lo hace ciertamente no es un ejemplo de gran fe. La oración que Dios le presenta a, a Dios es una oración de queja, una oración en la cual... Simplemente Moisés le dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? La primera eh, cosa que Dios le, le dice a, a perdón, que Moisés le dice a, a Jehová es: ¿para qué me enviaste? ¿Por qué afliges más a este pueblo? Nosotros, en muchas ocasiones, nos acercamos a Dios con quejas. La mayoría de las veces es para quejarnos. De lo que Dios no permite que suceda en nuestra vida, de lo que Dios no permite que pase. Tal vez nosotros vemos una situación en la cual todo va bien, todo está marchando bien. Desde la mañana nos levantamos con el pie derecho, pero llega un punto del día en que nuestros planes se, se terminan y ya no, no resultó como nosotros esperábamos y nosotros vamos y le decimos a Dios, ¿por qué, Señor?, ¿Por qué permites que pase esto? ¿Por qué no permitiste que mi agenda se cumpliera al pie de la letra? ¿Por qué no permitiste que esto se cumpliera en mi vida? ¿Por qué permitiste que llegara a esta situación y se interpusiera? ¿O por qué permitiste que esta persona interviniera? ¿Por qué? Esas son las quejas que nosotros le presentamos a Dios. Todavía creemos que Dios es, debe estar encargado de hacer milagros en nuestra vida, de hacernos la vida más fácil. Creemos que Dios está para eso. Esa es la manera popular en la cual nosotros como personas esperamos las bendiciones de Dios. Riqueza, salud, felicidad, pero por desgracia no es la realidad. Tenemos que enfrentar desafíos, tenemos que enfrentar pruebas. Si nosotros vemos una vez que el pueblo de, de, de Israel salió de Egipto, Tuvieron que enfrentar una cantidad de pruebas cuando estaban caminando por el desierto. Muchos quedaron en el camino. Muchos ya no llegaron a la tierra prometida. Ni siquiera a Moisés le fue permitido entrar. El enemigo, hermanos, aprovecha cada momento para poder eh, hacernos reconsiderar, dejar nuestra esclavitud al pecado. Lo familiar puede tener puede tener una poderosa influencia sobre nosotros. Hacer grandes cambios y hacerle frente a, a los poderes actuales puede parecer abrumador. Y es por eso que a veces las personas que están en la prisión, a punto de cumplir ya su condena y de salir libres, fracasan. Porque hasta cierto punto se les hace más sencillo seguir permaneciendo dentro de prisión porque tres tener tres comidas al día y una cama para poder dormir, una sábana para taparse, les parece mejor que salir a, a, a, a la libertad que es muy limitada y prefieren quedarse sin, porque no están haciendo mucho esfuerzo para ganar las tres comidas. Les parece más sencillo quedarse ahí y hasta cierto punto tienen toda la razón. Pero hermanos, Dios nos diseñó para algo mucho mejor que la esclavitud al pecado, para algo mucho mejor que las ataduras que podamos tener en esta vida. Dios nos diseñó para un mejor propósito. Sin embargo, cuando nosotros nos encontremos ante situaciones complicadas eh, y estemos confiando en el Señor, nadie dijo que confiar en el Señor iba a ser fácil, que estar en los caminos de Dios no iba a tener problemas, obstáculos. Nadie dijo que iba a ser un camino lleno de rosas, sin preocupaciones. Vamos a enfrentar eh, contragolpes, acusaciones, incomprensión tal vez de parte de nuestros amigos, de nuestra familia, y algunos días muy duros. Pero confiemos en el Señor que Él nos va a cuidar al igual como lo hizo con Moisés. Cuando Moisés va y se queja con Dios, nos olvidamos de aceptar su voluntad. Moisés se olvidó de aceptar la voluntad de Dios. Cuando las cosas no salen como queremos y lo culpamos, culpamos a Dios. En esta ocasión Moisés se queja y le dice, ¿por qué Señor? ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Para Moisés, su llegada para librar al pueblo de Israel de la esclavitud fue todo lo contrario a su propósito. El pueblo estaba muy enojado con Moisés por ponerles más carga de la que ya tenía. Cuando llegó Moisés y le dijo al pueblo que Dios lo había enviado para librarlos de esa esclavitud tan pesada. Dice el versículo 31 del capítulo 4 que el pueblo le creyó, creyó en las palabras de Moisés y se postraron y adoraron porque Dios había visto la aflicción del pueblo. El pueblo estaba alegre con esas palabras que Moisés les estaba presentando. He venido porque Dios me envió y los voy a librar. Vamos a salir juntos de la esclavitud de aquí de, de Egipto y vamos a ir a, a hacer fiesta para Dios, para honrarlo porque nos libró. Pero fue todo lo contrario. El pueblo quería que su liberación fuera inmediata, al igual como nosotros como personas. No sabemos esperar. Queremos que las cosas se cumplan a la voz de ya. Somos seres humanos impacientes. Y cuando no, sucede las, cuando no sucede las cosas que queremos, culpamos a Dios y le decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Yo quiero preguntarles a ustedes en esta mañana, ¿tienen alguna pregunta de por qué para Dios? ¿Tienen alguna pregunta? sí. Todos las tenemos y muy, en muchas ocasiones no recibimos respuesta alguna para ellas. En muchas ocasiones esas respuestas nunca llegan, a menudo suenan más como quejas. Eh, yo les pregunto, ¿fue Dios quien aumentó la carga del pueblo de Israel? No, fue el faraón quien les impuso más carga. Fue el faraón que ordenó que, que les dieran más trabajo a ellos. Y como decía Carla en el rincón infantil, lo, los que estaban de encargados de vigilar al pueblo de, de, de Israel que realizara sus labores, no se la ponían fácil, no los estaban observando, constantemente los estaban maltratando. Si alguno decaía, si alguno eh, hacía expresiones de cansancio... Los, los golpeaban, les decían que volvieran a sus trabajos, que no estaban ahí para descansar. Así fueran cinco segundos, no podían hacerlo, no les hacían el trabajo más sencillo. Entonces, cuando nosotros eh, vemos esto y culpamos a Dios, vemos que Dios, en lugar de incrementarles la carga, Dios les envió un libertador al pueblo de Israel. No, lo, no les envió a alguien para imponerles más carga, les envió... Un libertador, muchas veces cuando le preguntamos a Dios por qué, si realmente nosotros reflexionamos sobre ello, deberíamos comprender que fue el enemigo o inclusive el hombre pecador quien causó el problema, no fue Dios y de debemos dejar de culparlo. Por supuesto, Dios es soberano y de alguna manera creemos que eso lo hace responsable de, lo de las cosas que nos suceden, pero también... Él nos ha dado libre albedrío a nosotros para poder tomar las decisiones. Él pone delante de nosotros el bien y el mal. ¿Qué vamos a elegir nosotros? Y es así como comenzando con Adán y Eva, entramos en todo este lío con el pecado. Entramos en todo este dilema. Y es por eso, eh, hermanos, que nosotros debemos tomar en cuenta las palabras de Pablo a los romanos en el capítulo 2, en el versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Moisés no fue el único libertador que envió Dios. Dios más adelante envió uno mejor, a su hijo Jesús. Y si vemos la vida de Moisés y si pensamos que Moisés la tenía difícil para llegar ante el faraón, Jesús la tenía mucho peor. Para Jesús era una tarea más complicada. Lo llegaron a crucificar por las cosas que decía, por las cosas que hacía. Lo inculpaban inclusive por cosas que no hacía. Pero cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, Él tiene el momento oportuno en el cual va a actuar. Hermanos, el silencio de Dios no significa que no esté actuando. El silencio de Dios no significa que no esté intercediendo por nosotros. Aprendamos a confiar en Él. La segunda pregunta que le hace Moisés a Dios es, ¿para qué me enviaste? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho esta misma pregunta en nuestra vida. ¿Para qué me enviaste? ¿Para qué estoy aquí en esta universidad? ¿Para qué estoy aquí o para qué voy a ir a tal ciudad? ¿Para qué voy a ir allá si siento que desde el primer momento que llego no se está cumpliendo el propósito que tú tienes para mí? Repito, nosotros queremos que la solución esté al otro lado de la puerta. Queremos que las cosas sucedan ya. Eh, es por eso que Moisés se dice, me has enviado únicamente solo para hacerle la vida más difícil a este pueblo. Para eso me enviaste, para que el faraón les impusiera más carga. Se supone que tú me enviaste como un libertador, pero está haciendo todo lo contrario. Si nosotros estamos, por ejemplo, haciendo hora misionera, llegamos a, a un lugar y vemos... Eh, que no, está, no, no hay resultados, decimos Señor, ¿para qué estoy aquí? Si nadie acepta, nadie abre su corazón, nadie acepta un estudio bíblico. Si hay algún médico por aquí, tal vez pueda decir Señor, ¿para qué estoy aquí? Si la enfermedad que tienen las personas no se curan, no se pueden quitar, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito aquí? Todas esas preguntas después... Tal vez de una semana, dos semanas de haber llegado a, a, al lugar, queremos que los resultados se vean reflejados de inmediato. Somos seres humanos impacientes. Cuando realizamos una oración a Dios pidiendo una respuesta o algo material, queremos que cuando nos levantemos la respuesta llegue así ya de una vez. Queremos eh, que las cosas estén expresas. Y sí, lo hemos aplicado en muchas ocasiones a nuestra vida. Por ejemplo, eh, tenemos aparatos electrónicos en nuestro hogar que nos facilitan un poco la vida, ya sea en la cocina, en el cuarto, en la sala. El horno de microondas nos ayuda a poder calentar las cosas en cuestión de minutos, cuando normalmente nos llevaría a hacerlo entre media, una hora, hora y media. Las amas de casa tal vez les lleve más porque le dan un sazón especial a la comida. Pero queremos que las cosas sean más rápidas, así que vamos y lo metemos al horno de microondas para que acabe en un 2 por tres y ya nos podamos sentar a, a comer. A veces, inclusive hasta el, el propio café, vamos a una tienda de autoservicio y ya no tenemos ni siquiera que hacer el movimiento de la cucharita y ponerlo en la taza, nada más ponemos el vaso y ya se llena. Queremos que las cosas sean así, express. Y no hay nada de malo en, en tener algo que nos ayude a hacer las cosas más sencillas. El problema radica cuando queremos mandar eso express a nuestra vida espiritual y, lo, y condicionamos a Dios para que Él haga las cosas. Señor, necesito la respuesta a más tardar a las 5 de la tarde. Necesito que tú me muestres ya lo que, lo que yo te estoy pidiendo porque de lo contrario... No vas a tener, ya no voy a poder confiar en ti porque no estás cumpliendo tu palabra. Así es como condicionamos a Dios. Eh, la oración, hermanos, no baja a Dios hasta nosotros, más bien nos eleva a Él. La oración es una escuela, nos enseña a ser pacientes, a esperar la voluntad de Dios. Pero en muchas ocasiones no lo vemos así. Creemos que la oración es el medio para que Dios escuche nuestras peticiones y las atienda de inmediato. Y cuando no lo hace, pensamos que estamos solos, que no presta atención a nosotros, que ya nos olvidó. Pensamos eso. Cuando las cosas se compliquen, hermanos, recordemos las palabras dichas al profeta Isaías. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Moisés olvidó las palabras que Dios le dio en el capítulo 3. Como lo vimos ayer en el sermón de Miguel. En el capítulo 3, versículo 12. Dios le dijo a Moisés, no te preocupes, yo estaré contigo. No hay nada de malo, tú ve con toda la confianza porque yo estaré contigo. Dios siempre está con nosotros hermanos, Dios siempre está ahí aunque no lo veamos, Él está ahí cuidándonos, así que una invitación que yo les hago en esta mañana es que no se desanimen, continúen confiando en el Señor, como les dije hace un momento, el silencio de Dios no significa que Él no esté actuando, Él está ahí al pendiente de cada uno de nosotros, está ahí al pendiente de las situaciones que tenemos, que en su momento Dios hará, lo inimaginable y el tercer punto para ir culminando Moisés en el versículo 5 en el, en el versículo 23 perdón en el capítulo 5 le dice porque desde que yo fui al faraón para hablarle en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. En esencia la última queja que le, que le da Moisés es he guardado tus reglas hice lo que tenía que hacer. Y tú no has hecho nada, tú no has hecho la parte que me prometiste. Es tan fácil pensar que Dios está obligado a bendecirte y darte lo que le estás pidiendo. Si tan solo oramos con fe, si tan solo llevamos una vida recta, tratamos de evitar cualquier tentación, cualquier pecado. Especial, especialmente si pensamos que esa es la voluntad de Dios. Pensamos que Él debe responder ya. Aquí está muy claro ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su voluntad es rescatar y librar al pueblo de Israel. Puede haber cosas que tú has estado esperando que sean claramente su voluntad. Sin embargo, Dios no responde cuándo o como tú creas que deba hacerlo. No, no trabaja así Dios. Si Moisés hubiera reflexionado por un momento, tal vez él habría recordado que Dios... Eh, ya, ya le había mencionado que esa, esa liberación iba a llevar un tiempo, que no iba a ser ya, no iba a ser de inmediato. Y cuando nosotros reflexionamos sobre esto, hemos hecho mal al tener la creencia de que Dios debe actuar a la hora que nosotros le pedimos. Pero Dios le brinda una lección muy importante a Moisés en los comienzos del capítulo 6. Moisés llegó a Dios, le presentó todas las quejas porque ya no podía. Dios tranquilamente y confiado le dice en el versículo 1 del, del capítulo 6 respondiendo a las preguntas que Moisés le hace le dice ahora verás lo que yo haré al faraón porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra habló Dios a Moisés y le dijo yo soy Jehová.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 Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las, de las pesadas tareas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Dios le está infundiendo nuevamente ánimo a Moisés y le dice no te preocupes, yo soy Jehová, yo estoy contigo, si yo lo prometí yo lo voy a cumplir. Así que no te preocupes, Dios le recobró a Moisés esa confianza de que iba a cumplir con su propósito, de que la esclavitud llegaría a su fin, de que no iba a ser eterna, de que Dios estaba al control de la situación. Hermanos, Dios está al control de toda la situación, no nos preocupemos, Él es Jehová y Él nos va a librar de cualquier esclavitud en la cual nosotros nos encontremos. Él siempre va a estar en todo momento. Puede ser que hasta este punto tú estés pasando por momentos difíciles. En los cuales llegues a culpar a Dios. Porque no ha permitido que pasen lo que tú quieras. Pero esta mañana yo te animo a que tú confíes en Él. A que tú pongas todo de tu parte. Que tú hagas lo que se te está pidiendo. Lo que Dios te pide. Que Él va a cumplir su propósito en tu vida. No te desanimes, así que si tú estás pasando por esa situación tormentosa, por esa situación difícil, recuerda que Él tiene todo el control. La agenda de Dios es una agenda más profunda que la que nosotros tenemos. Así como al final de la historia ayudó a cruzar al pueblo a través del Mar Rojo, de la misma manera Dios nos ayudará a cruzar los peores escenarios. No importa cuál sea, Él está al control de la situación. Así que hermano, si tú quieres confiar en Dios, te invito a que te coloques de pie. No importa cuál sea tu situación, no importa si estás necesitado económicamente, no importa si estás pasando por una enfermedad que tú creas que no tiene cura, que tú creas que, que va a tardar mucho tiempo en sanar tal vez. Dios está al control de la situación. Tienes peticiones, tienes problemas, colócalo en las manos de Dios. Es lo único que nosotros podemos hacer. Así que inclinemos el rostro, vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor porque nos recuerdas que tú estás al control de cualquier situación. Que no importa que nosotros no te podamos ver, que no te podamos oír, tú estás intercediendo por nuestra vida. Sabemos que tú nos vas a ayudar a salir de cualquier dificultad en la cual nosotros nos encontremos. Que tú vas a ayudar a quebrar las cadenas en las cuales el pecado nos tiene atados. Y nos vas a dar liberación. Esa esclavitud no va a ser eterna. Ayúdanos Señor a confiar en ti y en tus promesas que tú has hecho. Guíanos Padre y ayúdanos a ser más pacientes. Que por medio de la oración podamos aprender esa gran lección. Así como lo aprendió Moisés. Y que cuando nos sintamos mal, nos puedas ayudar a recobrar el ánimo como lo hiciste con Moisés. Nos colocamos pues en tus manos, en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.